Oi gente, eu sou a Vicky Mendes e no vídeo de hoje eu vou entrevistar o Paco Arango que é o fundador da ONG Aladina e também criador do projeto Pessoas que Curam, que vem junto com um filme que de verdade importa. A primeira pergunta é como é pra você saber que você ajuda tantos jovens, é tanto crianças quanto adolescentes? Outra vez? Como é pra você saber que você ajuda tantos jovens? Como sem? Como é pra você saber que você ajuda tantos jovens? ¡Ah! ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Perdón, el portugués es muy malo. Es maravilloso, es maravilloso. Yo creo que eh, ayudar a crianzas con cáncer es, um, es una cosa preciosa, porque una crianza es una cosa sagrada, ¿no? Y una crianza con cáncer es, un, es una tristeza que hay que, hay que luchar. Eh, yo he venido a Brasil para intentar que... Que todo Brasil intente concienciarse con sete fundaciones. Que con lo que de verdad importa y con, y con gente tan linda como esta mujer. Para que todo el mundo el 27 de septiembre, eh, septiembre, vaya a ver una película O que de verdad importa. ¿Você está haciendo un um nuevo filme? ¿Você puede contar para gente un um poco sobre ese filme? Sí. Mi nuevo filme es una locura. Eh, Eso es una, una, una cosa muy bonita, muy, muy dramática, cómica, pero, pero mi próxima película es, eh, se titula Los Rodríguez, que es un nombre muy común, y el más allá. En España, el más allá significa algo extraño, algo de, de la, del otro lado. ¿no? Eh, y él lo ha hecho una vez más para ayudar a las crianzas. será para el año próximo, el verano próximo, eh, he terminado el film hace eh, siete días, por eso estoy aquí como... ¿Entonces el dinero va a ser eh, para ayudar a las crianças también, igual que de verdad importa? Sí, igual, eh, la idea es que la película, la próxima película también sea una película eh, que vaya por todo el mundo y con actores también, no son actores, es en español pero también un poquito en inglés. Como você teve ideia de criar um Ungaladina? Porque eu estava trabalhando já em hospitais e estava fazendo coisas que funcionavam. Então, para mim era muito importante que si yo no estaba, eso seguía, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacíamos en, en Aladina eh, con las crianzas, con las crianzas adolescentes, eh, el, el adolescente, el, la crianza de 15, 16, 17, no es lo mismo que una menina, ¿no? Eh, y Aladina hace muchas cosas muy específicas, por ejemplo, en los hospitales tenemos teen rooms, donde solo pueden entrar una, una crianza adolescente dentro del hospital y para finalizar la entrevista yo gustaría preguntar para usted ¿qué de verdad importa para mí lo que de verdad importa es que la que la vida es un regalo y que todos tenemos la responsabilidad de intentar dejar este mundo un poquito mejor que lo encontramos yo escogí crianças con cáncer e tu podes escolher o que tu quiseres, mas juntos podemos. Então é isso, gente, nunca foi tão fácil ajudar. É só você ir no cinema dia 27 de setembro, mas também vai estar disponível isso nos outros dias e assistir o que de verdade importa. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.